Hola, bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana de este curso sobre la pandemia que estamos viviendo, qué es y cómo protegernos. La segunda parte del título del curso es la que estamos abordando en estas dos últimas semanas, la que ya hemos concluido y esta que estamos iniciando o desarrollando durante estos días: o sea, cómo cuidarnos, ¿no? recomendaciones para prevenir, para alimentarnos, para las salidas que tengamos que hacer, estrictamente necesarias, por cierto, y sobre todo para cuidar también a quienes viven y conviven con nosotros esta, esta situación de emergencia sanitaria. En la videoclase que vamos a iniciar de inmediato, vamos a saludar en primer lugar a la enfermera, profesora eh, de la Universidad de Chile y magíster en el ámbito de la salud, Esmerita Opaso Morales. La saludamos y le damos la bienvenida a esta sesión, a esta instancia de la, del curso La Pandemia que vivimos en, sus, en su quinta semana. Y luego vamos a conversar algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la prevención en el ámbito nutricional con la profesora también, asistente del Departamento de, eh, de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también Viviana Ulloa, nutricionista, eh, especialista también en asuntos de salud y familia. Así que con dos grandes e importantes y muy calificadas académicas vamos a desarrollar esta videoclase en dos fases. En primer lugar entonces queda con la palabra para hacernos su presentación la profesora Esmerita Opaso. Adelante profesora. Muchas gracias Cristian por tu bienvenida. Estoy muy agradecida de esta invitación y este espacio para compartir conocimientos para el autocuidado de las eh, personas. Eh, muchas gracias eh, y bienvenidos eh, a esta clase, queridos estudiantes. Eh, vamos a iniciar entonces la clase de educación y prevención en COVID-19. ¿De qué hablaremos en este video? En primer lugar vamos a hablar por qué debemos cuidarnos. En segundo lugar, los cuidados en el hogar. Y en tercer lugar, los cuidados fuera del hogar. Creemos que debemos cuidarnos porque usted ya conoce la gravedad de la pandemia. A través de este curso, a través de la información eh, a diario, ya sabemos lo grave que es. Porque seguro que usted conoce a algún familiar, o bien sabe a algún vecino, o familiar de un amigo que se enfermó y lo está pasando muy mal. Tanto él, ella o, y su familia. Y porque seguro que usted no quiere enfermar ni enfermar a su familia. Hablaremos de cómo se transmite el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la pandemia o el COVID-19. ¿Qué pasa con las gotitas de saliva cuando se conversa? Acá vemos en imágenes, estos son estudios que se han realizado, ¿ya? Cómo la persona cuando conversa emite gotitas, ¿ya? Y estas gotitas permanecen en el aire, ¿ya? Aquí está hablando solo una persona y la otra solo está escuchando. Imagínense cuando esto ocurre, cuando eh, se habla muy fuerte, cuando se canta, ¿ya? Eh, esto aumenta. ¿Qué pasa con la gotita de saliva cuando la persona tose? Visualizan aquí ustedes cuando la persona es tose, las gotitas de saliva pasan a gran distancia. ¿ya? Cuando está con mascarilla, que es lo que vamos a ver más adelante, estas gotitas se mantienen cerca alrededor de la persona. Esto va a permitir que ustedes puedan entender por qué debemos usar mascarillas ¿Qué pasa cuando las personas corren o hacen ejercicios? Cuando las personas corren o hacen ejercicios, aumenta la respiración, ¿ya? La frecuencia respiratoria y con eso también aumenta la salida de gotitas desde el organismo. Ustedes visualizan ahí, ahí aparece en color, ¿ya? Una estela de gotitas muy pequeñas que producen eh, que van a quedar en el ambiente y ustedes pueden visualizar la importancia que tiene cuando se corre la persona que va detrás ya va recibiendo las gotitas que va emitiendo la persona que va adelante y además es que él emite ya formando una estela de gotitas donde pueden haber microorganismos y pueden estar en este caso el virus SARS-CoV-2 es el que estaría produciendo la pandemia si es que la persona está infectada. Entonces, cuando se corre, lo ideal es correr al lado de la persona para evitar que de alguna manera esto eh, vaya a producir. la persona está infectada, puede infectarlo usted. Siempre al lado, no detrás. ¿Cómo ingresa el virus al organismo? El virus puede ingresar al organismo a través de las mucosas de la boca, desde eh, en la nariz y también en los ojos. ¿Cómo se disemina el virus? Se puede diseminar por gotitas, ¿no es cierto? Ya dijimos que se puede expandir a más de dos, casi 2.000 dos metros. La cantidad de gotitas son muchísimas, de 3.000 gotitas, ¿ya? Y pueden entrar incluso los sistemas de ventilación, pueden permanecer en el aire, Pueden entrar a vías respiratorias de otra persona o bien pueden quedar también en superficie. Luego no vamos a ver con detalle eh, cuánto eh, puede permanecer en superficie, dependiendo de los distintos tipos de superficie. ¿Cuáles son los órganos que pueden ser afectados por el virus? Los órganos que pueden ser afectados por el virus pueden ser eh, muchos. Como habitualmente ingresamos por la vía respiratoria, ¿ya? Pueden producir eh, problemas de en la tráquea, tráqueitis. Pueden producir problemas pulmonares, que es lo más frecuente, en los cuales los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso están llenos de líquidos. ¿ya? Se pueden producir también problemas del eh, corazón, por infección del corazón, ¿ya? endocarditis. Se pueden producir problemas de vasos sanguíneos, en eh, los cuales pueden producirse eh, accidente cerebrovascular porque produce coagulaciones ya, coagulitos que pueden producir problemas, pueden haber problemas intestinales, ya, problemas en los riñones también, eh, porque eh, puede infectar el riñón y porque además los medicamentos que puede tomar la persona o también como el riñón es un eh, órgano eh, que elimina muchos eh, microorganismos y eh, es un filtro, entonces va a, eh, va a producir eh, un problema de tal manera que también lo va a infectar, eh, puede producir problemas al hígado y también problemas en el eh, a nivel del sistema nervioso eh, del cerebro. Permanece el virus en la superficie. ¿Cuánto duran los virus en la superficie? ¿Se caen los virus en la superficie? Entonces, hay estudios que han comprobado que en el aire pueden estar hasta tres horas. Por eso la importancia que tiene que los lugares cerrados se ventilen. ¿ya? De tal manera que se produzca intercambio y de esa manera exista una menor cantidad de virus en el aire que pueden infectar. Sobre el cobre, hasta cuatro horas. ¿ya? Sobre el cartón, hasta 24 horas o sea, en un, un día. Entonces, si alguien está eh, tosido por ejemplo y ha infectado y ha caído virus sobre el cartón es que pueden estar presentes hasta 24 horas. Sobre el plástico y sobre el acero hasta 3 días. De ahí la importancia que el plástico y el acero pueda eh, se puedan limpiar frecuentemente. ¿ya? Eh, aquellas bolsas con alimentos, ¿ya? y que vienen envueltas en plástico, deben limpiarse porque pueden permanecer varios días. Lo mismo sobre el acero que es, están preferentemente en, la, en, en las puertas, por ejemplo. ¿ya? Cuidados en el hogar. ¿A quién afecta el virus? ¿O a quiénes afecta el virus? Eh, les traje esta presentación, en esta presentación, este gráfico, para que puedan visualizar ustedes los pacientes UCI por grupo de edad esto de las últimas fechas hasta el 22 de junio, primero de abril, al 22 de junio, y en los cuales ustedes pueden observar que las personas, las personas que más están hospitalizadas, la mayor cantidad de personas que están hospitalizadas en las UCI, son entre, las personas entre 60 y 69 años. ¿ya? Eh, y luego las personas de 50 a 59 años, una gran cantidad de personas, ya menores de 50 años, de 60 años, y si ustedes visualizan más abajo, están los de 70 y más, luego los de 40, 49 y los menos de 39 de 39 años. ¿Ya? Si ustedes contabilizan los menos de 39 años, los entre 40 y 49, los de 50 y 59, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas son personas menores de 60 años. ¿ya? Por lo tanto, reben que... Cualquier persona se puede enfermar de cualquier edad y, enferman, y las secuelas eh, respiratorias que tienen a veces son de mucha gravedad. Así que a cuidarse todos. Los jóvenes no están exentos de enfermarse ni están exentos de hacer problemas graves. Eventual sintomatología por COVID-19. ¿Qué podemos eh, observar? Fiebre, temperatura sobre 37,8. Tos disnea, que es la dificultad para respirar, el dolor al pecho, la odinofagia, dolor de la garganta al comer o tragar. La mialgia son los dolores musculares, los calos fríos, diarrea bastante frecuente, pérdida brusca del olfato ¿ya? o pérdida brusca del gusto. También se puede encontrar dificultad para hablar, caminar, desorientación. La OMS eh, hace un par de semanas informó la necesidad de eh, revisar esto, especialmente los adultos mayores. Los adultos mayores tienen una característica muy especial. En general son personas que no hacen fiebre, ¿ya? pero sí pueden presentar dificultades para caminar, cambios de la conducta, están desorientados. Ustedes, uno conoce el adulto mayor que vive en la casa y empieza a tener así como, está, está como medio raro, está como decaído, lo más probable es que esté haciendo una infección y eso hay que visualizarlo si no es una infección por COVID puede ser otro tipo de infección pero en el adulto mayor no esperen que tenga fiebre. elementos esenciales para un ambiente saludable en un ambiente saludable necesitamos como ya habíamos visto ventilar, esto disminuye la carga viral la limpieza de los pisos limpieza de las superficies ¿Ya? Y acá tenemos el efecto residual de desinfectante. Eh, acá quiero que nos detengamos en el alcohol. Dice que el alcohol, que al 70%, el alcohol gel, que también al 70% o más, ¿ya? Eh, inicia la acción a los dos minutos. O sea, a los dos minutos ya podríamos decir que el virus los elimina. ¿ya? Y tiene un efecto de una hora en la superficie. ¿Y qué dice que elimina? Virus lipídicos. Los virus lipídicos son los virus que tienen en su superficie una capa de grasita y los elimina. En este caso, el virus del cual estamos hablando, sars 2 es un virus que tiene una capa lipídica. ¿ya? Eh, el cloro, ¿ya? que es lo que usamos, dice hipoclorito de sodio, eh, tiene una acción a los 5 minutos pero sí requiere una superficie limpia, no puede poner, eh, eh, poner cloro en una superficie sucia y creer que con eso quedó limpio, Se tiene que limpiarlo primero y luego después le eh, de pone el, el cloro diluido. Y tiene una acción de 4 a 6 horas y de amplio espectro. Vamos a ver también eh, una, otro tipo de desinfectante que podemos fabricar en la casa y que lo vamos a ver más adelante. dilución de desinfectantes más usadas. Le dijimos el cloro que se utiliza en las superficies, eh, para lo cual vamos a usar dos cucharaditas de perdón, cuatro cucharaditas de cloro por 20, que son 20 ml aproximadamente en un litro de agua. Este es el cloro. Habitualmente el clorogel tiene una menor concentración, en ese caso usted tiene que agregarle al menos dos cucharaditas más. Y vamos para la siguiente, el lavado de manos. El lavado de manos eh, vamos a tener, eh, es una de las medidas más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tocamos todo el día los distintos objetos con la mano. Saludamos, eh, tocamos superficie eh, en la casa, fuera de la casa y... Eh, entonces nuestras manos siempre van a estar con una cantidad importante de microorganismos de todo tipo. Eh, como sabemos que en este momento la posibilidad de que las personas infecten es muy alta, entonces y, y especialmente en los lugares públicos tenemos que lavarnos las manos en, muy seguidas. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, lavarnos principalmente en aquellos lugares donde efectivamente hay mayor cantidad de microorganismos. ¿Cuáles son los lugares? La zona interdigital y las uñas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos agua con eh, jabón, ¿ya? Bastante espuma, lavado interdigital, interdigital. Tenemos acá el lavado, de esta manera nos lavamos las uñas, ¿ya? También acá las uñas. Hacemos el lavado del dedo pulgar, que también de repente se nos quedan. Y el resto de la mano, de tal manera que nuestras manos completas queden lavadas. Y luego enjuagamos y secamos. Y, podre, y eso hay que hacerlo muchas veces en el día. Respecto del alcohol gel, que también se utiliza principalmente en los lugares fuera de la casa, el alcohol gel eh, tiene eh, es muy efectivo también para la limpieza de las manos, siempre y cuando las manos no tengan eh, restos de comida o estén demasiado sucias y por otro lado además debe ser utilizado no más allá de eh, tres oportunidades ¿por qué? porque como está hecho con glicerina queda una capa de glicerina y se pueden agregar eh, también eh, se pueden pegar microorganismos ¿ya? así que eh, lo más importante acá es considerar el lavado de manos eh, como una de las medidas más importantes para prevenir eh, la infección. Ahora vamos a ver superficies de uso eh, de varias personas o que nosotros usamos mucho también. ¿Y en eso qué tenemos? Eh, el ascensor, las puertas, los interruptores, siempre lo utilizamos más de alguna persona. Por lo tanto, son lugares donde pueden quedar eh, presencia de virus. ¿Qué pasa ahora si en la casa una de las personas se encuentra con COVID positivo? Y le analizaron que tiene eh, su examen está positivo y por lo tanto tiene que eh, guardar eh, cuarentena. Primero, se considera que la totalidad de las o los miembros del hogar son sospechosos o sospechosas, aunque no se hayan tomado exámenes o estén a la espera de sus resultados. Por lo tanto, todos y todas las personas deben guardar cuarentena estricta por 14 días. Les recuerdo, independiente que se hayan tomado los exámenes o independiente que los resultados estén en espera. Todos están siendo considerados eh, sospechosos, por lo tanto, todos deben guardar cuarentena para cuidarse entre ellos y no infectar además a otras personas. Eh, si, la persona está, eh, disculpa, eh, eh, si la persona está positiva, debe aislarse en una pieza con baño aparte dentro de lo posible. Si no es posible realizar el aislamiento, debe recurrir y solicitar una residencia sanitaria. Ya sabemos por qué el baño debe estar, ojalá, aparte. Si no es posible aparte, al menos debe de realizarse una limpieza completa después del uso del baño de la persona infectada. Eh, si en la casa las personas se encuentran con COVID positivo, ¿no es cierto?, eh, el mayor de edad que puede tener una, también una enfermedad crónica o, tí, o alguna persona del grupo familiar que tiene un problema de su sistema inmune, como por ejemplo un cáncer, esas personas deben ser mantenidas en aislamiento. ¿ya? O sea, estar, si está la persona infectada y además está la persona que tiene algún problema de su sistema inmune, Deben estar aparte ambas personas. No siempre es posible hacerlo. Por eso es, que es necesario recurrir a, las, a, a la residencia sanitaria. Y no es posible realizar el aislamiento en buenas condiciones en el hogar. Según per, alguna persona de la casa, algún miembro de la familia requiere cuidados especiales, que lo atiende, debe ser ojalá la persona que tiene menos problemas de salud. ¿Ya? la persona joven, que no tenga enfermedades agregadas eh, debe usar mascarilla y debe realizar estricto lavado de manos debe mantener un deseo estricto de la superficie y el baño con dilución de cloro las basuras de la persona infectada deben de tenerse eh, aparte y en doble envoltura Cada uno de los miembros de la familia debe mantener sus útiles personales apartados, principalmente lo que son los cepillos de dientes, ojalá las toallas también. Los útiles de comida sí o sí tienen que estar aparte de la persona que está infectada. Hay que evitar compartir cualquier objeto de uso personal y limitar la exposición de fluidos corporales con el resto de los habitantes. Ya decíamos que los fluidos corporales son los fluidos que salen de la boca, la saliva, los que salen de la nariz, las expresiones nasales y las deposiciones. Limpiar con frecuencia la superficie de las zonas comunes que más se tocan como los interruptores, los grifos, la nevera, y microondas. ¿ya? Si el enfermo necesita salir de la habitación por algún motivo de utilizar mascarilla quirúrgica, eh, si no hay mascarillas quirúrgicas, tienen que ser las mascarillas eh, eh, que se caseras, ¿ya? que deberían de tener al menos tres capas, según lo que dice la OMS. ¿ya? Y mantener la distancia de seguridad que vamos a verla luego. ¿Cuáles son los cuidados fuera del hogar? Los cuidados fuera del hogar, eh, en, el, en el hogar eh, puede estar de alguna manera protegida las personas y se están cuidando entre todos. Fuera del hogar, en esta circunstancia y en este momento de la pandemia en el país, tenemos que considerar primero que todas las personas de fuera son personas que posiblemente sean personas que están enfermas de COVID. Los lugares que están con mayor concentración de virus pueden ser las farmacias, los centros de salud. ¿Por qué? Porque en esos lugares acuden las personas enfermas, mayor cantidad de personas enfermas. Donde hay mayor concentración de personas, hay aglomeraciones, ¿ya? Y en los plazos cerrados como los transportes públicos. Hay que evitar los lugares, por ejemplo, las ferias, ¿ya? Los cuales es muy difícil eh, guardar las distancias. ¿ya? O sea, hay que tratar de ir tempranito, los lugares que hay menos, menos personas, ¿ya? Si es necesario salir, y evitar al máximo la salida fuera del hogar. ¿Por qué? Porque todas las personas son potencialmente infectantes. El distanciamiento físico. Eh, acá hay un gráfico en los cuales una persona, ¿ya? Que no hace distanciamiento, eh, ahí dice distanciamiento social, que era lo que se decía en un principio. Se hablaba de distanciamiento social, pero ahora ya se ha cambiado distanciamiento físico, porque lo que se pretende es distanciamiento físico y no social. Una persona a los 30 días puede haber infectado por ejemplo seis personas. Si una persona mantiene la distancia social, no infecta a nadie. Y si la persona mantiene eh, la mitad de la distancia eh, necesaria, la distancia física necesaria, probablemente va a infectar a mucho menos personas. Ahí dice 15 personas a los 30 días. ¿Cuál es la distancia, la distancia física necesaria? Un metro y medio a dos metros, idealmente dos metros. Con eso aseguramos que vamos a evitar contagiar a otra persona y que la otra persona nos contagie a nosotros. Para lo cual, además de usarse las mascarillas, ya vimos ya en un video eh, anterior cómo cuando la persona tose, eh, elimina una gran cantidad de partículas, pero si tiene mascarilla eh, las partículas quedan alrededor de la persona infectada. Las mascarillas, primero son de uso personal, no se pueden compartir, deben de cubrir la boca, la nariz y la barbilla, porque son los lugares por donde salen los microorganismos si la persona está infectada. No tocarla porque se puede contaminar. No debe quitarse para hablar, toser o estornudar. Las mascarillas de uso casero, las reutilizables, que uno las puede lavar, ¿ya? Eh, como les decía la OMS, eh, sugiere al menos eh, tres capas. Una de las capas, la externa, puede ser de material, de, de, se llama tejido no te, eh, eh, tela no tejida, TNT, porque esa eh, no permite la salida mayor de microorganismos y eh, son las que se utilizan en las bolsas, ¿ya? Entonces, eh, el uso de mascarilla es reutilizable, ya debe considerar para su uso, usted más de una mascarilla, ¿por qué? Vamos a verlo inmediatamente. Por otro lado, tiene que marcar, si no es del, si es del mismo color la mascarilla, las distintas capas, debe marcar, eh, si no es del mismo color, marque la que va hacia el lado afuera y la que va hacia el lado de adentro. ¿ya? Porque cuando usted la utiliza, la parte de afuera es la que está más contaminada. Retirar con cuidado cada vez que llega a la casa, lavarla y secarla. ¿Por qué? Porque está contaminada. Si usted tiene que volver a salir, tiene que usar otra mascarilla, por eso debe tener más de una mascarilla. ¿Cómo es la mascarilla? Primero tiene que lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla, cubrir la boca, la nariz y la barbilla, evitar tocar la mascarilla mientras las usa y cuando usted las quita, la quita de las tiritas o la quita del elástico sin tocar la parte delantera. De vuelta a casa. El personal de salud tenía muchos cuidados cuando volvía a su casa. Ahora, todas las personas que salen fuera de la casa, que necesitan salir a trabajar, ...y están en el día en contacto con muchas personas... ...ya sea en su trabajo o en el transporte... ...es necesario que lleguen a su casa y hacer varias de eh, las siguientes medidas. Primero, tiene que siempre estar evaluando si presentan algún tipo de síntomas. ya Evitar el contacto con personas vulnerables. ya Si la persona sale a trabajar ya sea del área de la salud o no... ...igual tiene que tener cuidado en su casa cuando llega y evitar estar en contacto con personas como embarazadas, niños pequeñitos, adultos mayores. Eh, el uniforme, en el caso del personal de salud, tiene que usar ropa adecuada para su trabajo, una para el transporte y ojalá cambiarse cuando llegue a su casa. El lavado de ropa debe realizarse con eh, agua muy caliente eh, y si eh, sobre 60 grados. Si usted no tiene una lavadora que eh, automáticamente aumente la temperatura del agua o eh, no esté conectada al agua caliente, usted puede dejar remojando la ropa con agua eh, y detergente con agua caliente y detergente por dos horas y luego la lava de forma habitual. Debe quitarse los zapatos y eh, dejarlo en la entrada de la casa y todos los accesorios que están, han estado en contacto fuera. Esto, si usted tiene patio, lo puede hacer en el patio, fuera de la puerta, o si vive en departamento, al entrar a la casa, dejar una caja, desde el departamento dejar una caja para dejar los utensilios. Idealmente, llegar a bañarse. Si eh, no se va a bañar en la casa, al menos lavarse bien los brazos, el rostro, eh, y... Eh, y dejar, como ya dijimos, todos los objetos de uso externo fuera en una cajita. ¿ya? Eh, no compartir los objetos de uso personal. Y en el auto, si usted utiliza el auto, limpiarlo. Todo lo que son las superficies, incluidas, ¿no es cierto?, la de mayor contacto, como el volante, el cinturón de seguridad, las manillas. Eso se hace con alcohol. Lo otro que es muy importante si alguna persona, algún miembro de la familia, presenta algún síntoma de los ya mencionados y eh, uno más, usted déjelo inmediatamente en aislamiento y siga observando los síntomas, pero podría estar causando una infección por el virus. Bueno, esperamos que con esta información ustedes ya tienen todos los elementos ya o la gran mayoría, los conocimientos para que ustedes tomen las decisiones mejores para ustedes y su familia. Las decisiones de autocuidado tienen que ser decisiones eh, conscientes con conocimientos. Pues ahora que usted ya tiene los conocimientos, pueden tomar las mejores decisiones para ayudarse a usted mismo a no enfermar, ayudar a otros a no enfermar y poder controlar de alguna manera esta pandemia. Todos esperamos que esto termine pronto, y que volvamos eh, a tener una vida eh, un poquito más cercana a lo que teníamos anteriormente. Eh, muchas gracias, y eh, probablemente van a haber muchos cambios que vamos a tener que hacer en nuestra vida, y esperamos que todos ellos sean para mejor. Muchas gracias por tener la oportunidad de haber estado con ustedes. Muchas gracias, estimada doctora Esmerita Opaso. Vamos a tomar muy en cuenta su presentación. Le agradecemos una vez más. Y gracias. pasamos ahora a la segunda parte de esta videoclase, una videoclase extendida, donde podremos conversar algunos de los aspectos considerados en esta semana, en esta quinta semana de nuestro curso La Pandemia que Vivimos, y vamos a recibir para ello a Viviana Ulloa, nutricionista, titulada en la Universidad de Chile, quien ha trabajado, se ha desempeñado como nutricionista eh, ambulatoria en el Hospital Padre Hurtado, fue secretaria ejecutiva, además del programa Elige Vivir Sano, y actualmente es docente en la Universidad de Chile y subdirectora del Departamento de Atención Primaria y Salud de Familia de la misma Casa de Estudios. Estimada Viviana, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, te agradecemos tu presencia y compartir con nosotros algunas interrogantes o algunas respuestas a las interrogantes que mucha ciudadanía se hace en estos días en que se encuentran prácticamente 10 millones de chilenas y chilenos eh, en cuarentena, o al menos deberían estarlo, sin considerar aquellos que insisten en no cumplir esta cuarentena. Así es. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir a las personas que van a tener acceso a esta clase respecto de medidas en, en relación a la alimentación y los alimentos. Eh, te quería hacer solo una apreciación respecto a la presentación que hiciste eh, de mí. Adelante. Ya, ya, Yo trabajé en el Hospital Padre Hurtado, pero mi, mi mayor trayectoria profesional la ejercí en atención primaria, en un Ajá. SESFAM, y estuve ahí 12 años. Y tuve la oportunidad de realizar tanto... Eh, aspectos asistenciales como de gestión. Entonces, eso explica por qué hoy día estoy en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Ah, perfecto. Solo claro. es, solo es apreciación. Entonces, no es no ¿Sí? Gracias. Muy, muy, muy pertinente, estimada Viviana, lo cual valora todavía más tu experiencia en esta en esta materia, ¿no? Eh, muchas de las circunstancias que nos apremian como personas, como ciudadanos y ciudadanas en cuarentenados, entre los cuales nos incluimos, no sé si tú, pero yo sí, sí eh, está relacionada precisamente con el abastecimiento de alimentos para algunas familias muy difícil, muy complejo, porque lamentablemente las personas que toman decisiones parecieran haberse olvidado de que hay que prever que las personas puedan tener los recursos para obtener esta alimentación y eso se ha visto además ahondado porque eh, la, la iniciativa esta de las cajas de alimentación no parece tener la celeridad suficiente para llegar a quienes debe llegar, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene que salir a comprar alimentos, tiene que salir a adquirir alimentos, ¿qué criterios, desde el punto de vista tanto de la propia alimentación como desde el punto de vista del cuidado personal, debiera tener en cuenta Viviana? ¿no? Al momento de planificar, mañana voy a pedir permiso, ahora solo tengo dos permisos a la semana, así que tengo que ser muy... ...analítico y muy planificado, ¿verdad? Con mi opción de compra, por así llamarlo... ...con mi salida para específicamente comprar alimentos. Así es, totalmente. Lo primero tú ya lo abordaste. Tiene que ver con ser capaces de planificar. Yo no puedo salir como antes, ¿cierto? Y pensar que me voy a dar tres vueltas, por ejemplo, a la feria voy a dar tres vueltas al supermercado si es que me olvido de algo. Hoy día tenemos primera cosa, planificar nuestra salida. Es decir, hacer una lista con los alimentos que debo comprar, ¿cierto? Idealmente, eso asociado a una planificación de las cosas que voy a comer. Porque, eh, a veces uno se puede tentar y decir, "Ay, esto está barato, lo llevo. Pero hoy día no estamos para estar eh, sujetos a las ofertas, sino que tenemos que estar sujetos a la necesidad. Que es lo que realmente estamos necesitando para poder tener una alimentación apropiada. Entonces, primero, la planificación. En segundo lugar, tenemos que entender, esto es como un llamado para todos los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que entender que tiene que salir uno, uno de las familias a hacer las compras. Lamentablemente, yo creo que todos hemos visto que salen de dos o de tres personas, tal si fuéramos a ir a, a un paseo. No es el momento de pasear, queridos y queridas. La verdad es que estamos en un momento crítico, grave, que si todavía no lo has entendido, es importante que lo podamos asumir. Estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, las compras deben ser una persona por familia. Eso es lo segundo. En tercer lugar, tengo que, yo llevo mi, mi lista y tengo que ver qué alimentos son. Perecibles, es decir, aquellos que van a durar poquito tiempo y de esos comprar lo que necesito, lo justo y necesario, porque si no, voy a desperdiciar mucha comida. Además, hoy día, eso desperdicio de comida siempre está mal por un tema de cuidar medio ambiente y todo aquello. Pero hoy día es peor. ¿Por qué? Porque si yo acaparo alimentos y después los pierdo, eso es una falta ética cierto inmoral, porque va a haber gente que no va a poder acceder al alimento que yo acopié porque simplemente consideré que te, como estaba el alimento disponible yo voy a comprar bastante para mí, es una visión súper egoísta de la vida, hoy día tenemos que volver a esa visión de comunidad donde hoy día lo que existe tengo que pensar en compartirlo con las demás personas, entonces llevamos tres puntos, primero planificar qué es lo que voy a comprar en segundo lugar, respetar las indicaciones, una persona por familia. Y dentro de eso, además, utilizar la mascarilla, que debe cubrir ¿cierto? toda, todas mis eh, fosas nasales, mi nariz y mi boca. Y, cierto en tercer lugar, eh, tener una compra eh, racional. Ser eh, racional sabiendo que los alimentos crecibles, debo tener claridad cuánta cantidad comprar. Porque si no, se va a deteriorar, se va a dañar, yo lo voy a desperdiciar y ese alimento podría haber sido útil para otros. Y los alimentos no perecibles, que son aquellos que duran mucho tiempo, más de un mes, eh, ¿qué se te ocurre? ¿Qué alimento podría ser eh, no, pereci o sea, pere eh, no perecible? Arroz. ¿A ah, perecible? Ah, arroz. Eso, arroz, la leche en polvo, eh, la harina, los fideos, todas esas cosas que duran mucho. Claro, ahí uh -huh. yo puedo comprar un mayor, una un mayor cantidad si es que yo digo, yo voy a hacer una compra para dos semanas. O voy a hacer una compra para un mes, los que tienen los recursos. Pero también tiene que ser racional. O sea, aquí yo invito a todos a tener una visión de comunidad y ser racionales para comprar. No porque me vendan cinco paquetes de fideo, yo voy a comprar los cinco cuando en realidad, con suerte, consumo un paquete de fideo cada dos semanas. Entonces, tener esa, esa conciencia, hoy día necesitamos tener una conciencia colectiva, una conciencia de que el bien debe ser para todos, y no porque yo tengo hoy día los recursos, voy a, a gastarlos, voy a acaparar, sin pensar que eso va a afectar la salud de otras personas. Y ahora, como, me días, eh, como relacionadas con la pandemia específicamente, te puedo mencionar que nosotros salimos a comprar, y además de cumplir, los requerimientos que nos establecen, que es el uso de la mascarilla, la distancia física, acostumbrémonos a distancia física, no distancia social. Nosotros hoy día tenemos que tener un distanciamiento físico. Ahora, eh, esto va a sonar un poco disidente respecto a las indicaciones que entrega el Estado el gobierno, pero la verdad es que las recomendaciones internacionales dicen que son dos metros de distancia entre una persona y otra, ¿verdad? porque hasta ese nivel pueden saltar las gotitas, que son las gotitas las que transmiten el virus. Entonces, mantener esa distancia física de dos metros entre una y otra persona. Entonces, eso es muy importante cuando va a comprar. No porque eh, todos están en un pasillo porque hay una oferta, voy a volver a la oferta, que son una, una forma que nos han activado para las compras. Eh, no porque hay una oferta y están todos aglomerados en, a, en un lugar, yo también voy a ir para aprovechar la oferta. O sea... De brochar la fuerte y de pasada me llevo el virus por la casa. Entonces hay que ser super, al razonamiento humano. <risa> vuelvo a ese tema que parece que es obvio y natural en nosotros, pero parece que no siempre es obvio y natural. Entonces, la dista, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, es fundamental para que cuando salgamos a comprar, disminuyamos la posibilidad de contagio. ¿Ya? Eso como en la salida. Esos son mis cuidados. Lista de alimentos, comprar de forma racional perecibles particularmente, porque se van a deteriorar, los no perecibles no tentarnos por la oferta, comprar lo que necesitamos, en tercer lugar cumplir las recomendaciones de uso de mascarilla y distanciamiento físico de dos metros eso como en líneas generales al salir a comer sí. eh... Si partimos por esta planificación, ¿verdad? En el fondo lo que estamos haciendo es cambiar nuestra... o tenemos que asumir que hay que, al menos en este periodo, tenemos que cambiar nuestra cultura de consumo, que como tú dices bien, eh, apela mucho a aprovechar la oferta, aquellas cosas que a veces no necesitamos, pero que como están más baratas, vamos y las compramos, y las compramos en grandes cantidades, en fin... Eh, en este caso tenemos que ser sumamente como tú señalabas, racionales al planificar, y al planificar a mí se me ocurren dos circunstancias, ¿no? que en mi casa en mi espacio, en la gente que se alimenta y que está conmigo viviendo la, la cuarentena, pudiera haber personas que requieren alimentación especial ¿no? estoy pensando en personas que pueden ser hipertensas, que pueden tener eh, diabetes u otras eh, enfermedades de ese tipo eh, ¿Cómo las incorporo a ellas, eh, a estas personas, en una planificación donde, además de lo que tú has señalado, tengo que pensar en personas con... ¿Hay alimentos que uno pudiera decir sí, siempre funcionan, independientemente de si tú tienes o no tienes alguna enfermedad, son alimentos que funcionan en general bien para todos, y a esos debo preferirlos, tanto perecibles como no perecibles? Ajá. Sí, mira, qué buen punto, porque una de las cosas que siempre encontramos en las consultas, en la consulta nutricional, es que las personas eh, se han incorporado colectivamente que las personas diabéticas y pertenecidas deben comer distinto al resto de la familia, entonces tengo que cocinar separado. Y la verdad es que ese es un error. Nosotros todos debiésemos tener una alimentación saludable, y la alimentación saludable incorpora, por ejemplo, que tenemos que tener un bajo consumo de sal porque Chile es un consumidor, pero de los lo ostentosos en sal, eh, llegamos a 9,8 gramos por persona al día, cuando la recomendación internacional son 5 gramos, o sea, casi al doble, ¿ya? Por otro lado, se nos dice, eh, el tema también de la alimentación, nos dice, prefieras frutas y verduras, en lo posible 5 porciones al día, idealmente, ¿cierto? dos porciones de fruta, o sea, tres porciones de fruta y dos porciones de ensalada. eso es para todos nosotros, para todos, independientemente de la condición de salud. ¿Dónde está la diferencia? Y aquí vienen algunos tips que les, yo creo que les, espero que les ayude a todos. Mira, lo primero uh -huh. es que si comemos arroz, todos podemos comer arroz, hipertensos diabéticos, ningún problema. ¿Dónde está el secretillo? Es que el arroz yo lo puedo lavar antes de cocinar. Eso va a hacer que disminuya su cantidad de almidón. ¿Y ¿Qué es el almidón? Un carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciendo que pierda carbohidratos Es decir, estoy perdiendo calorías y carbohidratos Entonces Cocino mi arroz como siempre Las medidas en general, la proporción 1 a dos, una taza de arroz, dos tazas de agua Mantengo esa proporción Pero la diferencia va a estar En que este grano va a ser un grano mucho Que se va a Digamos, a cocinar mucho más Graneado que si yo lo cocinara Con el almidón, porque el almidón lo pegote Por lo tanto la preparación va a quedar De mejor presentación ¿Ya? Y esa, ese arroz yo solo puedo dar a un diabético, a un hipertenso, cuidando la sal, ¿cierto? Para el hipertenso. Y para el diabético, preocuparme de la cantidad. Cuando nosotros tenemos diabetes, eh, una de las cosas que tenemos que supervisar es la cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que como. Entonces, cuando yo lavo el arroz, bajo la cantidad de carbohidratos, pero no lo dejo en cero. Entonces, igualmente, tengo que vigilar la cantidad. En general, en general, estoy hablando del de promedio, debiese uh -huh. ser de una taza, que tiene cuatro deditos, idealmente dos deditos, de arroz, hasta tres, si fuera una persona con un peso normal, de la taza común y corriente. Y esa porción yo le sirvo a un diabético, también se la sirvo a una persona que esté con exceso de peso. Y a eso... ...yo debiese agregar algún tipo de proteína... ...podría ser huevo... ...podría ser en las cajas que hoy día entregó el gobierno... Que a ...algunos le ha llegado... ...pero también es un recurso económico... ...que nos permite mantener esto de la cuarentena. Eh, ...son las conservas, también puedo hacer... ...unas croquetas de atún o de puré eh, ...o una tortilla eh, mezclar ...este producto con alguna verdura... ...también puedo hacer tortilla y verdura... ...y acompañar este arroz... ...puedo agregar una ensalada... Idealmente de postre, preferir la fruta. Eh, si voy a comprar fruta, hablando de las compras en cuarentena, elegir aquellas que tienen mayor duración. O sea, eh, no elegir el plátano, al menos que yo coma plátano en forma frecuente. Pero si no, se me va a deteriorar. Elegir mejor la manzana, la naranja, que tiene un, una vida útil más prolongada. Uh -huh. Entonces, si tú te fijas, la verdad es que podemos comer de todo. Dice el ejemplo del arroz. El ejemplo de los tijerines es a la inversa. Es decir, yo cocino los tallarines, o los fideos, lo que fuese, la masa, la pasta, y después de cocidos, me preocupo del tiempo, que sea un tiempo al dente, no cocinarlo largo rato. Y luego de cocidos, los lavo. Cuando yo los lavo, también diminuyo la cantidad de almidón. ya, Y eso también me va a ayudar tanto si tengo diabetes como si tengo un exceso de peso. En el caso de los hipertensos, lo que yo tengo que preocuparme es evitar esos alimentos que duran mucho tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque los alimentos que duran mucho tiempo han, sometido, han sido sometidos a algún proceso industrial que en general tiene que ver con conservantes y los conservantes habitualmente tienen mucho sodio. Entonces eso va a afectar mi precio. Entonces, por ejemplo, las sopas en sobre son fatales para los hipertensos. Fatales, muy mal, muy, muy mal. Una cantidad de sal, pero altísima, lejos, lejos, lejos de lo recomendable. A diferencia, y esto atención, atención a todos los que están escuchando: a diferencia de la crema Años Dorados que la entregan en los spam, porque esa crema está hecha con muy poco sodio, entonces mm -hmm. la puedo utilizar siendo hipertenso, eh, teniendo diabetes. Lo que me, en general, lo que me comentan los pacientes, los usuarios o clientes es que estas sopas hay que preparar un, un, un sofrito antes o agregarle un poquito más de verdura, porque para algunas personas eh, le sienten un poquito más desabridas que las otras sopas, que hay que entenderlo porque mm. las otras sopas tienen como siempre más sodio que esta otra, entonces <risa> claro, claro. El, el paladar dice esta cuestión, está desabrida pero yo te diría eso, que en general es súper bueno que me lo hayas preguntado porque habitualmente pensamos que tienen que ser alimentos demasiado especiales eh, que tienen que cocinar las personas separadamente y la verdad es que no la verdad es que todos tenemos que propon eh, proponernos tener una alimentación saludable y eso involucra la frutas, las verduras, beber agua consumir raciones eh, bastante proporcionadas no en exceso, platos eh, rebalsando, muy abundantes no son recomendables eh, también preocuparnos, ¿cierto?, del de tema del consumo de las carnes, de las blancas, el pollo, el pavo, el pescado, que hoy día sabemos que eh, probablemente ya el pescado teníamos un bajo consumo, 7,9 kilos por persona al año, seguramente hoy día estamos peor, ¿Por porque la verdad eh, el, el consumo <risa> claro. de pescado, eh, el acceso, el comprar el conservarlo es un poco más complejo. Ahora, no significa que yo diga no comamos pescado, no se malentiendan, muy preguntario, comemos, tenemos que intentar comer pescado. Pero estoy hablando como de la realidad, que las dificultades que se están teniendo hoy día como para consumir, no digo que esté bien no El huevo también es un buen alimento, una buena proteína, ¿cierto? Y evitar los alimentos que sean altos en sal, altos en azúcar, esas cosas nos hacen mal a todos a todos por parejo, los niños, los adultos, los diabéticos, los pretenso, eso lo diría en general. Perfecto, eh, muy interesante eh, Viviana porque da la sensación no solo para la gente que tiene que cocinar incluidas personas con estas enfermedades crónicas, sino para las propias personas que viven solas también y que tienen alguna de estas enfermedades y que suponen que hay que gastar mucho dinero ¿eh? en tener, en comprar comida especial, por llamarle de algún modo. Y lo que tú nos señalas es que tratando con estas recomendaciones la comida habitual, es posible mantener una eh, alimentación adecuada, incluso si tú estás eh, en tratamiento por alguna de estas enfermedades, ¿no? Lo otro que Ajá. quería preguntarte tiene que ver con... Eh, todos sabemos que, por definición, el ejercicio es recomendable siempre. Pero en estas condiciones también es más difícil, ¿no? No todos tienen espacio en sus casas o en sus departamentos para hacer ejercicio constantemente. Entonces, tiene eso que ver también como podría pensarse desde el punto de vista de la intuición nomás con entonces eh, hacer más eh, racional... Las porciones, por ejemplo, de comida, de tal manera sí, claro. porque el cuerpo ya no está necesitando tanta energía, ¿no? Y me imagino que la que sobra va a contribuir a algún tipo de gordura no deseada, ¿no? Alguna protección ¿Eh? para el frío. Claro. Sí, sí, toda la razón. Eh, la verdad es que tenemos que disminuir la cantidad de calorías consumidas porque estamos gastando menos calorías ahora, eso también eh, tiene que ver con que en general, eh, no somos eh, como país no tenemos un eslogan de ser muy proactiva física, la verdad es que somos más de conformarnos con lo que caminamos a tomar la locomoción pública, la subida a la escalera sí. si es que no tenemos ascensor, pero si no la gente podría hacer una fila esperando el ascensor no importa el rato que pase esperando sí. Sí. a lograr subir no claro. <ríe> de la escalera tampoco es como que uno diga no que en realidad yo ahora no uso la escalera y lo usaba no, bueno. eh, <ríe> sí hay que bajar la cantidad de calorías eh, que se consumen en el día y también igual hacer algún tipo de actividad mira en lo personal porque eh, te dije que estamos todos en cuarentena pues yo también encerrada entonces lo que yo he hecho es colocar música y bailar un rato bailar un rato Muy mientras bien. yo bailo apretar la guatita eh, de repente también, y, y, y se ha mencionado en varias oportunidades, tomar botella o eh, estos kilos, kilos de arroz, kilos de, de harina, lo que fuese, y hacer ejercicios localizados. Podemos trabajar distintos músculos, ya haciendo repeticiones, con un movimiento controlado, ¿no? Ah, va porque si no la articulación la voy a dañar, ¿cierto? Movimiento controlado. En general se recomienda siempre repetir un ejercicio por grupo muscular 15, eh, 15 repeticiones. Tres veces, 15 por 3, ¿ya? A un ritmo que yo pueda, porque también no es la idea quedar destruido, exhausto, después las y decir, no, nunca más hago porque termino claro. mal. No, y paulatinamente, pero podemos bailar, podemos hacer ejercicio localizado, eh, también podemos hacer eh, las casas eh, que tienen segundo piso y escalera, también ahí, eh, eh, al subir la escalera, hacerlo de forma consciente, entonces yo aprieto el abdomen, ¿cierto? Al subir la escalera, al bajar, y eso cada vez que yo tenga que subir o bajar, hacerlo en forma consciente, y eso también ayuda a mis músculos a reactivarse. Entonces sí, podemos uh -huh. hacer alguna rutina. No, no es tan imposible, pero hay que querer. Claro, eh, otra recomendación que uno puede hacer... Así como advertencia es ver eh, la película esta de Pixar que se llama Wall E. No sé si tú te acuerdas, ¿no? Wall E. Claro, ya hay, sí, claro, -E. ya hay una, unas escenas en la segunda mitad de la película en cómo van a ser los seres humanos que viven pegados a tecnología, ¿no? Y yo miro eso, eso, y me parece peor Real. que la apocalipsis Real. del comienzo, ¿no? Pues son unos Real. seres gordos que apenas se mueven, con suerte hablan. Y esa de hecho ese la emergencia cuando se activan las alertas de emergencia en esa película es porque alguna de las personas ¿cierto?, gorditas, cae de su silla eso es lo que genera la alerta donde todo se claro. moviliza para poder colocar a la persona nuevamente en esa sillita para que se pueda desplazar sí claro. definitivamente o sea es casi como como una profecía por decir podríamos mencionarlo así de lo que podría acontecer si continuamos con nuestro días de día, prepandemia y potenciado en la pandemia. Claro, exactamente. ¿Y qué tenemos que cuidarnos, estimada Viviana, cuando nos traen comida al, a nuestra casa? Cuando llega el, la persona que trabaja en delivery y nos entrega esta comida. ¿Qué cuidados tenemos que tener ahí? Porque hoy día podemos pedir de todo, ¿no? Casi... Eh, tanto perecible como no perecible, puede llegar a nuestra casa. Por ejemplo, vamos a recibir, no sé, tú señalabas, manzanas, naranjas, como, como frutas especialmente recomendables por su duración, ¿no? Pero de todas maneras, algunos cuidados tenemos que tenernos al recibirla, al consumirla, al guardarlas, tal vez. Sí, mira, eh, creo que el paso siguiente después de que... Vamos a la compra y llegamos a nuestro domicilio, voy a partir como si nosotros salimos a comprar y luego voy a abordar lo que me acabas de mencionar, para que no se me olvide este tema. Bueno? De... ¿Sí? Mira, cuando salgo a comprar, yo tengo que comprender que el virus yo no lo voy a ver. Es algo que yo puedo mirar una superficie, si era esta, limpio limpia, impecable. El virus no es algo que miremos y digamos, esto está contaminado y esto no. Eso es lo primero. Entonces, ¿a qué Qué, ¿Por qué hago esta, este, esta expresión? ¿Por qué, ¿Por qué recalco tanto que el virus no lo vemos? Porque cuando yo tomo una bolsa de arroz, yo no puedo saber si esta bolsa de arroz fue tocada por alguna persona que estaba contagiada con el virus, con el coronavirus, y que quizás la persona no es que lo quiso hacer de maldad, esto es bien importante. Hay un número importante de personas que nunca supieron que tuvieron el, el, la enfermedad porque son personas asintomáticas, asintomáticas sí. sin síntomas. Entonces, puede que esa persona haya eh, descuidado su higiene como manipulador de alimento, ¿cierto? Y no se haya lavado con frecuencia en las manos, en las sí. Entonces, después toma, voy a, voy a cargar, ¿cierto? Este mueble con el arroz, con los fideos, pero mis manos tienen virus. Yo voy a dejar todas esas bolsitas de arroz, todos los paquetes de arroz contaminados, el virus. Lo mismo con el paquete de té, con la salsa, los tallerines, la lata, lo que fuese. Lo mismo pasa con las frutas, con las verduras. Yo no puedo, como eh, consumidor, tener una certeza: no, esto está libre de virus. Eso no me lo podría nadie garantizar. Eh, hoy día no se puede garantizar. Entonces, cuando yo compro los alimentos, ...debo tener conciencia que los tengo que desinfectar... ...debo desinfectar los envases ...yo no puedo llegar con el arroz... De, ...de fuera de la casa... ...y llegar, entrar, cruzar por toda mi casa... ...irme a mi mueble donde guardo mi mercadería... ...y guardarlo, como nada... ...no, hoy día no se puede hacer eso... ...hoy día lo que debiésemos hacer... ...o sea, se puede, todo se puede en la vida... ...no se debe... ...entonces, ¿qué es lo que yo debiese hacer? ...debiese llegar con mi... Eh, ...mercadería... ...cierto... Dejarle en un espacio específico de mi casa, a la entrada, idealmente, si tengo el jardín en una mesita en el jardín, si no, justo a la entrada de mi puerta, en mi departamento, justo a la entrada, luego dejo mis compras. Voy, me lavo las manos muy bien. Si tengo guantes, ideal, me pongo guantes. Si no tengo guantes, las manos no me da. Pero voy con una solución de cloro. ¿Ya? ¿Cuánto cloro? Cuatro cucharaditas. Para un litro de agua. Esa solución Bien. yo la puedo colocar sobre un paño limpio. Si tengo unas, un, un frasquito para rociar, eh, perfecto. Y voy envase por envase, limpiando la superficie. El envase de arroz, el envase fideo y así sucesivamente con todos los alimentos. Luego yo los puedo guardar. En el caso de las frutas y las verduras, tengo que hacer un procedimiento un poco más agotador, la verdad. <ríe> Soy súper honesta, pero hay que hacerlo. Ahí tenemos que primero revisar nuestros productos, sacar aquello que esté deteriorado, porque si algo está deteriorado se va a dañar más rápido todo el producto. Como ese dicho que dice una manzana podría pudrir el cajón, ya, se aplica. Entonces yo separo todas las cosas que estén deterioradas. Luego someto esos productos a un proceso de lavado y de desinfección. Es decir, yo voy, desojo la lechuga, la lavo bajo el chorro de agua, coloco en una fuente agua limpia, y por, si es un litro le agrego tres gotas de cloro, coloco las hojas de letruga y las dejo 20 minutos, por mientras pueda limpiar otros productos. Y luego saco las lectugas de, de, de esa agua con cloro, las lavo nuevamente bajo el chorro del agua si tengo agua potable. Si no tengo agua potable, en un recipiente con agua potable, enjuago las lechugas, ¿cierto? Las, las sacudo muy bien, las, las dejo estilar y luego las guardo. Ahora, ¿por qué? Ya no puedo hacer lo que hacía antes, llegar, tomar la lechuga, dejarla en el refrigerador, llegar y con la bolsa, inclusive con la bolsa, meterlo nomás. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si ese alimento viene con el virus. Entonces ya sabemos que el virus... Es un virus que dura mucho tiempo en superficie, en el plástico, en el papel, ¿cierto? Que además, eh, bueno, en las telas, eh, que además resiste bien las temperaturas. No es un virus que, bueno, de hecho, ningún virus se mata con el frío. En general duermen, hacen tutitos y después salen a temperatura ambiental y despertan como si nada hubiese pasado. Por lo tanto, dejar cosas en el refrigerador tampoco quiere eh, garantiza que yo, ah, que lo deje en el refrigerador, entonces el virus se murió no señora, no señor, no se ha muerto, se durmió nomás, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante desinfectar los productos. Es más trabajo, pero nos vamos a evitar un gran dolor que es alguien de nuestra familia enferme y llegue a fallecer. Sí. Entonces, la invitación es, sí, es más trabajo, lo es, pero hay que hacerlo. Eso es cuando yo hago mis compras. Cuando me traen productos... Yo tengo que preocuparme de mantener el distanciamiento físico, otra vez. Entonces, yo no voy y me pongo al lado y digo, oye, ¿cómo ha estado tu trabajo? ¿Y está bien la pega? ¿Has tenido muchas mucha entregas? No, no es el momento de hacer evaluación social. ¿Ya? No. Nosotros recibimos nuestro producto. Eh, si en lo posible, si la persona lo puede dejar a la entrada y, y nosotros después entrarlo, perfecto. Evitar lo, el, lo más que se puede el contacto con un otro. Porque vuelvo a decir, hay un signo acá que diga virus. No, no, no está. No puedo saber. Entonces, como no puedo saber, yo tengo que evitar las probabilidades. Sabemos que si las dos personas usan mascarilla, el que entrega y yo estamos usando mascarilla, disminuye el riesgo. Pero no queda en cero. Eso también es importante. Por favor. No porque una persona usa mascarilla y la otra también. Conversemos de la vida si tratamos con mascarilla. No. Hoy día ningún estudio dice que es cero riesgo el, el juntarme con otro con mascarilla. No. Dice que es un, entre un 3 y un 5% el riesgo de tener contagio si alguno de los dos tiene el virus. Imagínense. Entonces, no es riesgo cero. Entonces, mantengo la distancia conectada a mi producto, ¿cierto? Lo recibo y voy a aplicar lo mismo que acabo de mencionar desinfecto con una solución de cloro al 0,1%, que son palabras más claras, son cuatro cucharaditas de cloro en un litro de agua, lo puedo poner en un paño, si tengo un frasco para rociar, rocío sobre el, el envase, lo limpio bien, después que lo limpie, lo entro en mi casa. O dentro de mi casa, pero en un espacio específico, no transito con todo ese paquete por todas partes, lo dejo que al lado de la tele, después arriba de la mesa, después la pongo en un sillón, porque cada vez que ese elemento toca una superficie y está contaminado, me contaminó la superficie. Ahora, puedo sonar muy dramática, alguien puede decir, no, ya, pero demasiado, pero es que es así, los virus no los podemos ver. Y lamentablemente el estudio que se hizo respecto a la sobreviviría de este virus en superficies nos muestra que sobrevive sobre superficies. Entonces, nosotros no podemos decir, no, es que sabes que a mí no me va a pasar. Yo creo que ese es eh, un gran error hoy día, creer que por algún motivo extraño uno se puede creer internet. Sí, no, a mí no me va a pasar, no, nada que ver. O sea, no hay justificación. Hoy no, día no hay ningún respaldo para decir este tipo de personas o este tipo de, de condiciones hacen un riesgo cero. No lo hay. Entonces, eso sería. Y respecto a, la, a, la, a la, como las características de los alimentos, siempre cuando yo pido un alimento, preocuparme al recibirlo, ¿cierto? Porque después voy a poder hacer la inspección, no lo puedo hacer frente a la persona, porque es más tiempo de contacto. Pero es un aprendizaje. Yo reviso después lo que me trajeron, y si ese producto tiene un olor extraño, una apariencia extraña, no lo tengo que comer. Porque hoy día, si yo me llevo a intoxicar con un alimento, ir a un servicio de urgencia, me aumenta el riesgo de enfermar de COVID. Entonces, tengo que tomar medidas antes. Si algo me parece raro, no huele como debe oler, eh, tiene una apariencia extraña absténgase de comerlo, porque puede ser riesgoso. Y, obviamente, no volver a comprar a ese proveedor, hacer reclamo que hay que hacer, es lógico, pero no decir, no, que capaz que esta vez me salió mal la siguiente, capaz que bien. No estamos hoy día para jugar ruletas rusa. Precisamente por lo que tú dices al final, Viviana, tampoco son tiempos, diría yo, no sé si tú lo recomiendas también, para hacer experimentos gastronómicos, no de comer no. cosas que nunca hemos comido de hacer eh, mezclas extrañas, tratando de imitar algún tutorial de YouTube o algún programa de televisión ¿verdad? No. Hoy día ojalá comamos aquellos que tenemos certeza que no nos va a hacer daño, porque como tú dices cualquier posibilidad de que tenga que terminar en un en una posta o algo así es eh, eh, el riesgo no es que no es la enfermedad que llevo, sino la que me puedo traer, ¿no? Así es, así es. Hay que intentar mantener, como yo he hecho algunos videos para poder orientar a distintas personas, eh, uh -huh. y una de las cosas que insisto y llevo a ser un poco majadera es que al virus lo tenemos que mantener fuera de la puerta de nuestra casa. No podemos detener lo que pasa. Yo no puedo mantener el control sobre si las personas usan o no usan mascarilla, si salen apatotados o no salen apatotados, perdón por el término un poco académico, apatotados, eh, pero yo no, eh, no tengo el control, pero sí yo puedo tener el control desde la puerta hacia adentro. Entonces, no debo entrar productos que puedan ser de riesgo para enfermar. Debo preocuparme cuando entre un producto, desinfectarlo apropiadamente para disminuir el riesgo de contagio. Preocuparme del lavado de manos, que en eso todos hemos sido muy majaderos, todos los salubristas, respecto a que es la medida más efectiva para matar el virus. Porque el jabón rompe la membrana del virus y finalmente el ARN, el ARN que es el material genético, sale y por lo tanto el virus murió. ¿Cómo mato el virus entonces? Con jabón. Entonces me debo lavar las manos lo más frecuente posible. Aunque las vea, limpias. Debo insistir, el virus no se ve. Yo eso también he sido majadera en reiterarlo, porque a veces pareciera que es algo que yo puedo ser capaz de decir dónde está. Y la verdad es que no tengo esa capacidad. Ninguno de nosotros la tiene. Entonces el virus debemos mantenerlo fuera de la casa. Y para eso, las medidas eh, que hemos mencionado preventivas, el tema de no probar, como tú mencionabas, experimentar hoy día, porque si nos enfermamos, ¿qué, vamos a, qué hacemos? Si llegamos a tener que si ir a un servicio de urgencia, eh, los servicios de urgencia hoy día están COVID por todos lados. Entonces, la posibilidad de que en algún minuto entremos en contacto con alguien que está enfermo es muy alto. Entonces, también ahí... Además, si ya estamos en una condición débil, nuestra inmunidad probablemente va a estar más baja y, por lo tanto, agarrarme el COVID va a ser más fácil todavía. Entonces, no experimentemos, no es, no es el tiempo, definitivamente. Exactamente. Viviana, y finalmente el hecho de que tengamos que alimentarnos en invierno a veces también genera eh, que alimentarnos, digo, con cuarentena, por cierto, en invierno, uh -huh. también genera ah, probablemente algunas recomendaciones que son propias para esta época del año, que nos tocó a nosotros vivir el, la pandemia en su punto más álgido, ¿no? ¿Alguna sugerencia, recomendación que tenga que ver con este momento, con esta estación? Sí, bueno, una de las cosas muy importantes es que eh, nosotros generamos temperatura, los humanos, a través del catabolismo de lo que comemos. Nosotros no tenemos la posibilidad de eh, sacar energía de otra parte, ¿ya? Entonces, es importante, no hacemos fotosíntesis, en el fondo, no somos plantas. Entonces no sacamos calorías de, de, la, de lo que nos rodea, debemos ingresar calorías y eso lo hacemos a través del alimento. Por lo tanto, el alimentarnos en forma eh, adecuada va a permitir que mantengamos una temperatura corporal adecuada y evitemos el sobreabrigo, ¿cierto? que también es perjudicial para muchos aspectos, entonces el eh, cambio de temperatura el tema de mantener, cierto, muy a ciertas partes del cuerpo, disminuir el, el, el, eh, la irrigación sanguínea, etcétera, con estas panties gruesas y encima una panty de coral y arriba el pantalón, mm, es pero <ríe> terrible para el organismo. Entonces, sí. ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, eh, alimentarme apropiadamente y para eso tratar de eh, evitar ayunos prolongados, tratar de comer cada cuatro horas, cada tres horas si estuviera, por ejemplo, eh, con poco apetito, o me canso al comer, eh, ir fraccionando más la alimentación, pero no dejar de comer, cada dos, tres horas, pero lo ideal es cada cuatro si no tengo ningún síntoma. Seguidamente, preocuparme de que las temperaturas sean temperaturas eh, templadas o, o, o, o más bien calientes, evitar las cosas frías, porque eso también eh, hace que si el ambiente está frío y yo consumo alimentos fríos, lo más probable es que termine sintiéndome mal porque mi organismo tiene que mantener cierta temperatura tanto interna como su relación con el medio ambiente. Entonces, temperaturas mm. templadas o calentitas. Lo otro, favorecer aquellas, aquellas preparaciones que son más con, como con caldo. Nuestra cultura eh, culinaria nos enseña que esta época es de las legumbres. Entonces, sí. por otros, lentejas, garbanzo, esas cosas. Eh, la verdad es que son muy propicias para esta fecha, y que cuando yo mezclo, por ejemplo, por con tallarines, que es una parte de nuestra cultura, eh, es muy sabia, muy sabia esa combinación, porque lo que hace es reunir las proteínas que tienen las legumbres con las proteínas que tienen los tallarines, y entre ambas esta mezcla es una mezcla perfecta en aporte proteico, perfecta. Eh, eso, eso se llama score aminoacídico. ¿Ya? Y nos dice que esa preparación está completa con todos los tipos de aminoácidos que generan proteínas necesarias para nuestro cuerpo. Entonces, mezclar garbanzos con arroz también, lentejas con arroz, son combinaciones pero absolutamente perfectas. Lo otro, preocuparme, ¿cierto?, de mi hidratación. Eh, aunque uno no lo crea, porque cuando uno se lo dice a las personas dicen, no, pero ¿cómo? Ya sabes que cuando tú te mantienes hidratado, tienes menos frío. Entonces, tomar líquidos tibios o, o, o calientes no, no influye en la temperatura en esto de la hidratación. Eh, cuando tú te mantienes hidratado, tu cuerpo es capaz de ir reciclando, de movilizar, ¿cierto? La linfa, eh, la sangre, de manera de mantener una temperatura estable. Si uno mm. se deshidrata, por eso las personas deshidratadas las tocas son sudorosas y frías, ¿sí? Porque están, eh, su cuerpo trató de, de, de funcionar, digamos, manteniendo la temperatura a través de, de irrigación de, la, de los vasos linfáticos y sanguíneos, pero como bajó su volumen, la persona no es capaz de mantener temperatura, ¿ya? Entonces la hidratación es muy, muy, muy importante. Traten la hidratación, eh, eh, eso también es importante, que a veces confundimos la hidratación con, por ejemplo, ah, pero si tomo harto café, ando súper bien. Eh, el café, eh, sí, muy bien, ayuda, tiene, tiene algunas sustancias que son protectoras del corazón, pero cuando yo me paso de tres tazas, eh, tiene efecto diurético y además me altera el sueño. Entonces, ojo ahí, porque muchas personas hoy día en pandemia están teniendo dificultades uh -huh. para considerar el sueño, están teniendo alteraciones del ciclo del sueño, están... Eh, ...quedándose dormidos muy tarde... ...levantándose tarde... Eh, ...y eso altera las rutinas de la alimentación... ...y de todo el que hacemos... ...entonces si vamos a hidratarnos... ...aguitas de hierbas... cierto, eh, ...ya sean naturales o de estas... Eh, ...desecadas... Pero ...idealmente naturales si tenemos la posibilidad... Eh, ...puede ser el café... ...pero no más de tres, tres tazas en el día... ...eso es como el tope... ¿cierto? ...también puede ser té... ...pero distanciado de las comidas... ...no decir... Terminé de almorzar y me voy a tomar un tecito Porque ahí pierdo mucho hierro Ya que es un uh -huh. mineral muy importante Para nuestro cuerpo de, eh, Y tratar de ir tomando agüita Durante todo el día Si estamos con problemas de apetito Porque estoy COVID positivo Por ejemplo, soy un COVID positivo Y sabes que ahora no siento olor No siento sabor me Estoy decaído y me cuesta respirar ¿Qué hago? ¿Dejo de comer? No, porque te vas a complicar Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comer más seguido, cada dos horas, comer pequeños volúmenes, o sea, no te tomes la taza, tomas media tacita, si te estás cansando al comer, come licuado, como los porotos cantallarines, pero los pasas por una licuadora y te comes una porción pequeña, ¿cierto? Eh, y vas repitiendo estas porciones durante el día cada dos horas, eso va a ayudar a que tu, tus defensas, tu sistema inmune se mantenga, si no comes bien, se deprime mucho más, eh, lo, también te va a ayudar con el ánimo, porque cuando uno en general no come, también está mucho más desganado, está menos motivado, uh -huh. menos, menos vinculado con los otros también. Entonces, si estás con COVID positivo, acuérdate, fraccionar la comida, pequeñas cantidades, tratando de comer cada dos, tres horas, si te cuesta comer porque te estás cansando, cómelo en patillas, hasta que ya te puedas recuperar mejor. Y el agua, el agua en el caso del agua, cuando estás con poco apetito, siempre toma el agua después de haber comido. Porque si tomas agua antes de comer, va a disminuir tu sensación de apetito, entonces vas a comer mucho menos. Así que yo te diría que eso en general en esta época Perfecto. de invierno, ¿cierto? Y en el caso de los COVID positivos que están teniendo sintomatología, con el tema de olores, sabores y apetito, las recomendaciones que recién mencioné. Perfecto. Viviana, yo creo que nuestros y nuestras participantes has quedado con, una, con un conjunto de recomendaciones indispensables para estos días y te lo agradecemos muchísimo porque, qué duda cabe, la alimentación, eh, cuando estamos obligados a quedarnos en la casa, se transforma en algo de lo que habitualmente no tenemos conciencia, como decíamos al comienzo, era cosa de salir y comprar, ahora ya no podemos hacerlo y tenemos que pensar entonces en cómo hacer, eh, cómo mantenernos adecuadamente alimentados sin tener que necesariamente gastar mucho dinero en comprar alimentos, entre comillas, especiales, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo tu, tu capacidad, además de ponerte en el lugar de quienes estamos en esta situación de de empatizar, por lo tanto, de quienes estamos viviendo en cuarentenados y con necesidades tan básicas como resolver la comida todos los días, ¿no? Y eso creo que ha sido un gran aporte en esta conversación que hemos tenido y yo te, lo, te agradezco el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que tú estás haciendo, no solo por nosotros, los que estamos en este curso, sino por todas las personas que están también en tus espacios de trabajo requiriendo... Ayuda, orientación en momentos tan difíciles sanitariamente como estos. Muchas gracias, Viviana. No, muchas gracias a ustedes, a, a la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a tantas personas. Yo creo que una de las ansiedades que teníamos muchos de la de los funcionarios y profesionales de salud es cómo educamos a las personas para que estén uh -huh. se mantengan bien. Y como académica de la Universidad de Chile, eh, ¿qué decir? Nuestra responsabilidad de lograr democratizar el acceso a la información es eh, uno de los valores que nos rigen. Y por lo tanto, este Así espacio es. que ustedes nos facilitan es un tremendo, tremendo espacio. Por lo tanto, la agradecida soy yo. Sinceramente. Que estén muy bien, Viviana. Oye, muchas gracias. Que estén bien ustedes, todos y todas. Gracias. Chao. Eh... Muy bien, agradecemos a Viviana, yo he tomado muchas notas de la conversación que, acabo de tener, que acabamos de tener con ella, eh, creo que ustedes, estimadas, estimados participantes, sin más preámbulo, les recomiendo revisarla detenidamente para ir tomando notas de las recomendaciones que a cada uno y a cada una le, le apelan en sus problemáticas con, con relación a este tema de la alimentación en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia. Así que muy satisfecho por la presentación que ha hecho inicialmente eh, la doctora Esmerita Opaso a través de una videoclase y por cierto también muy agradecidos de esta necesaria conversación, de esta necesaria extensión de aquella exposición que hemos realizado con Viviana Ulloa, a quien también una vez más agradecemos su trabajo y su dedicación. Con ustedes nos volvemos a encontrar en cualquier momento y sigan adelante con esta quinta semana del de curso La pandemia que vivimos, qué es y cómo cuidarnos. Cuídense, que estén muy bien.